La palabra senadora Cánovas. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Eh, en cuanto a esta sección, queremos destacar que se ha incrementado el presupuesto respecto del año pasado tan solo en un 3,3%. Y curiosamente, este aumento no se reparte entre todas las partidas o entre todos los programas de la sección, sino que el único mmm, programa que ve incrementado su, su, su presupuesto de forma muy significativa es el de doc documentación y publicaciones. La asignación a selección y formación de jueces sigue, no solo no aumenta, sino que disminuye. Eh, al igual que ocurre en la sección 13, que se aprecia el mismo descenso en lo que hace a la formación de fiscales y de personal al servicio de la Administración Pública. Sin entrar a hacer valoraciones políticas en relación a la evidente sumisión del Consejo General del Poder Judicial respecto al Ejecutivo, eh, a tal fin entendemos que se diseñó su, su forma de designación y composición, a nivel presupuestario, la valoración tiene que ser muy negativa o es negativa por parte, apreciada por, por, por, por parte de nuestro grupo parlamentario, al igual que ocurre con la sección 13 de, del Ministerio de Justicia. El Gobierno no tiene un plan real para la modernización de la justicia. El Gobierno, me estoy refiriendo al autor de los presupuestos, dado que el actual Gobierno no ha elaborado los mismos, aunque los ha asumido. Entendemos que no va más allá esta modernización de comprar ordenadores y continuar destinando recursos a plataformas digitales que, lejos de agilizar la justicia, lo que hace es ser una auténtica pesadilla para todos los operadores jurídicos. La Administración de Justicia no puede ser concebida, perdón, debe, debe ser concebida como un servicio público a las personas físicas y jurídicas para la resolución de sus conflictos, para la sabarguada de sus derechos y para la efectividad de la tutela, de, en un, tutela judicial en un plazo, vamos a decir, razonable. Cómo vamos a utilizar, cómo vamos a dar estos fines con estos escasos medios. Además, y como garantía, garantía de este equilibrio democrático y la salvaguarda de derechos, la justicia, el Poder Judicial, debe ser imparcial o, al menos, parecerlo. Sin embargo, en los últimos tiempos eh, podemos ver que el poder, ejecutivo, el poder Ejecutivo –y vamos a decir más claramente el Gobierno del Partido Popular– eh, nos ha dejado, precisamente, una percepción de que esto no es así. Es decir, la ciudadanía cada vez, cada vez percibe que la justicia es menos mm, imparcial. Y además, destacar, que creo que es muy importante, que los jueces y fiscales han iniciado una huelga, para mí insólita, pero reclaman ellos mismos, ellos mismos, reclaman mayor independencia de la justicia, mayor autonomía de la Fiscalía modificación de la forma de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, regulación de las cargas de trabajo, es decir, una serie de, de reivindicaciones, pero de las cuales me llama mucho la atención la autonomía, la imparcialidad, la independencia. Eh, según la encuesta realizada por la Red Europea de Consejos Generales del Poder Judicial, recientemente publicada, el 18% de los jueces españoles reconoce haber visto casos asignados de forma irregular entre ellos, para influir en el resultado. Y una amplia mayoría, un 64%, cree que los ascensos no se deben a la experiencia o capacidad. Eh, creemos que mm, este panorama mm, nos aleja mucho de los objetivos de modernización, racionalización, competencia, agilización e independencia de la justicia. Eh, señores del Partido Socialista, ahora en el Gobierno, teniendo además una ministra que pertenece al ramo, eh, les instamos desde nuestro grupo parlamentario a que de verdad se impliquen en que todo esto que estoy explicando, que no tenga que volverlo a repetir y que tengamos una justicia para todos y, sobre todo, para que el ciudadano se sienta respaldado y sienta esa justicia independiente. Muchas gracias.